Henry Fiol, Nueva York, 16 de enero de 1947, es un cantante, compositor, percusionista y director de orquesta estadounidense. Nació en el condado de Manhattan, en Nueva York, hijo de padre puertorriqueño y de madre italo estadounidense. Tienen tres hijos, estudió Arte en el Hunter College de Nueva York. Antes de dedicarse a la música, comenzó su carrera como profesor de Arte en las escuelas católicas y luego como asesor para los estudiantes con trastornos de conducta en las escuelas públicas de Nueva York. Figur diseñada y pintada la portada de sus LPs e incluso ganó el premio 1978 de la revista Latin Nueva York a la mejor portada del año en el álbum Siempre seré Guajiro de Debido a la aparición del CD de formato más pequeño, la portada del LP se dio reducida, entonces prefirió el empleo de la fotografía. Carrera musical. Su carrera musical comenzó en la década de 1970 en diversos grupos de la ciudad de Nueva York donde era el encargado de tocar la conga y como cantante de apoyo. De 1974 a 1978 tocó con el conjunto Saoko que él había cofundado. Él era un cantante que conjugaba muy bien con la conga, en el año 1976 Saoko publica su primer álbum Siempre seré Guajiro y en el año 1978 danzan Macho Mumba, en el cual Henry Fiol es la voz líder en varios de los temas. En 1979, Fiol se separa del conjunto Zaboko y empieza su carrera como solista grabando el álbum Fe, Esperanza y Caridad. En este disco se encuentran dos de sus éxitos más conocidos: Oriente y Le Lejuma de ayer. Lanzó otros dos discos en solitario: El Secreto 1981, que incluyó otro de sus hits en el tema Mala Suerte, y el álbum La Ley de la Jungla 1983 obteniendo varios hits número uno en Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y varias giras por América Latina. En 1983 fundó el grupo Corazón con el elenco típico de trompeta y saxo tenor y fundó el sello discográfico Corazón Records y al vestirse de sus características colores negro y rojo con el símbolo de Corazón, grabó Corazón colorado y negro y juega Villar. 1987 a 1991 reapareció como solista. En 1989 grabó un álbum con su hijo Orlando. 1990 él sacó adelante su nueva banda con más de una trompeta. También tiene varias composiciones aunque señala que no sabe leer ni escribir música. Sus giras la han llevado a Canadá, Europa y Latinoamérica.